Bienvenidos, yo soy Brian Salazar, estudiante de la carrera Enseñanza de las Ciencias. La iniciativa que se pretende presentar en esta secuencia didáctica surgió en el contexto de una innovación en el curso Seminario de Producción Seminario e de Innovación en Educativa en la Enseñanza de, de las la Ciencias. Consiste en una propuesta de unidad didáctica para profesores de física bajo el enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad. La misma busca concientizar acerca de las consecuencias de la obsolescencia programada, que provoca sobreproducción de basura electrónica y genera una considerable contaminación y destrucción del medio ambiente del país en países en vías de desarrollo. En esta secuencia didáctica de un tema fundamental para el aprendizaje de la física moderna, le presentaremos a los profesores el hecho histórico del descubrimiento de la primera partícula subatómica, el electrón. El Como los tres postulados teóricos principales acerca de la naturaleza de esta partícula fueron explicados mediante el experimento de JJ Tonso y cómo contextualizarlo a las aulas de secundaria a partir de un televisor analógico de tubos de rayos católicos, o ya sea bien de un monitor de computador. Dentro de los recursos tecnológicos digitales con los que se podrá contar están Videos acerca del ensamblaje de un tubo de rayos catódicos El experimento de Thomson Tutoriales para convertir el televisor en un recurso didáctico Información acerca de los beneficios que puede generar el reciclaje de componentes electrónicos, lecturas y la base de datos de sheet que permite encontrar las características técnicas de cualquier componente electrónico, así como su utilidad y valor monetario. Pretendemos... Que todo profesor de física que desarrolle esta secuencia didáctica se motiva a implementar esta iniciativa en su práctica docente para promover criticidad, promover en, criticidad la en la población, además de estimular en cada estudiante la cultura D.A.G. Hazlo tú mismo, piensa por ti mismo. Como dijo Steve Jobs una, una vez, Job, una creatividad vez no, la creatividad es solo las cosas.